Hola, chica, bienvenido, bienvenida a susurro del papel. traigo para enseñaros una comprita que hice en lidl y una sorpresa sorpresa que a mí me pilló fuera mmm, fuera de juego porque resulta que al chinito que hay debajo de mi casa pues yo lo conté en otro vídeo le dije que a ver si traía de j y e cosilla y tal y me dijo que mmm, que uff, que tenía mucha mercancía, que no le cogían la tienda, que bueno, yo qué sé, 34.600 millones de razones, que no que tenía muchas cosas, la marca, en fin, total, que el otro día fui a comprar cinta de embalaje y había traído un montón de cosas de JIE. Y claro, a mí me pilló descolocada porque yo voy a hacer una excursión a un sitio de Málaga que me van a llevar María, la mamá de Ana, y Gema, de, scrap, de kabuki, Kabubi Scrap. Y entonces, claro, y yo le había dicho al chino que trajera cosas de J.I.E. Total, que me dio yo qué sé, total, que entonces compré, pequé. Pero primero quiero enseñaros lo que compré en el Lidl La verdad es que tenía muchas ganas de ir al Lidl eh, con, esta... oh, con estas cositas de manualidades que he traído Mirad, tengo aquí la bolsa Pero ¿por qué? En realidad uy, Os voy a poner lo que me traje que Yo creo que fueron bastantes cosas Pero mmm, veréis, yo en realidad a por lo que iba era a por lo que iba que es, ah por esto. que me traje dos paquetes porque ya los míos se me estaban terminando Esto es estupendo, vale para textil y yo lo uso también para el scrap Vale para pintar, o sea, vamos a ver, por ejemplo Buenísimo, de verdad, dulce, dulce como el caramelo Enhorabuena las manos del agricultor Un ejemplo, tenéis una flor, ¿no? Tal como esta y le queréis dar los bordes, además se queda tupido No, no es que como cuando le cae la purpurina que limpión de caiga Enhorabuena a las manos del agricultor No, no, esto queda el doradito y queda clavado Tupido, tupido Y entonces me gustaba muchísimo y me traje dos El año pasado no compré, la verdad es que yo ya lo tengo de hace por lo menos un par de años, sino tres Y me gustan muchísimo Y entonces fui exclusivamente, la verdad, a por esto porque mmm, lo estaba usando poco por miedo a, a quedarme sin. Vosotros ya sabéis las craperas cómo somos. Un ejemplo. Y, y, me, y me traje dos. Después también encontré mmm, esto Que son rotuladores de purpurina. Mmm, dice, esto para diseñar aplicaciones modernas con perlas decorativas. Actos para tela, piel, papel, cartón, fieltro, corcho, madera, práctica, cerámica. Total, que es esto... Y yo pues pensé, a lo mejor Pues son en 3D ¿eh? Y entonces digo yo A lo mejor es como Como si fueran los enamel dot eh, Efectivamente Mira, es para hacer lo mismo que hacen los enamel dot, pero Lleva purpurina por dentro y Siete veces más barato y trae Pues 3 y 3, 6, 7 y 8 Y me trajo un paquete, nada más Un paquete y en color así Metalizado, o sea con purpurina porque dije, nunca lo he tenido, voy a probarlo. Porque los del Teddy no me gustan. Y como no me gustan, pues dije, voy a probar los de la marca Crelando. Y me compré este paquetillo. A ver qué tal funcionan Y si funcionan bien, pues el año que viene, porque ya sabéis que esta gente es de año en año, pues, pues ya me cogeré otro. Mira, cogí estas pegatinas que no las tenía. Menos mal porque siempre sacan lo mismo. Oye, los alemanes, pasa igual con el Teddy. Yo ya estoy cansada de ver el hall de Teddy. Porque siempre, siempre es lo mismo. Siempre más de lo mismo, más de lo mismo. Y termina aburriendo. Entonces esta gente, pues bueno, estas yo no las tenía. Y solamente cogí este paquetillo, que ya sabéis que es doble. Son de Pascua. ¿Veis? Trae, eh, uno trae un abecedario, el otro trae insecto el otro trae pollitos. Y huevos de pascua y este trae conejito Que yo lo he comprado por los conejitos Porque hago intercambio de pascua con Scratch chocolate usted va a repetir otra vez? Hombre, ahora voy a otro <risa> Pero la pascua la vuelve loca Es que así Pues mamá gallina y papá pollo con pollito Y esto que bueno, que trae un surtido un surtidito que no está mal Y entonces dije Bueno pues para la maña para el año que viene Ya pues tengo más pegatinas. Bueno este año en verdad También he, he hecho un intercambio De Pascua con Eva eh, De Scrap Chip Eva Si no la seguís Pasaros por su canal Porque hace mmm, cositas muy bonitas Y fáciles ¿eh? Y todas las que estoy empezando De verdad mmm, A ver hay que, yo sé que, que las que estáis empezando veis, um, a ver, como yo, cuando empezaba, ¿no? Em, empezamos viendo super álbumes que nos encantan y, y es verdad que nos gustan porque son súper bonitos, pero um, yo no sé, mi, mi, yo lo sé por, por mi marido, porque ahora él eh, está empeñado en hacer un trabajo que lo ve en, en internet. Y es súper chulo, lo ve en YouTube y es súper chulo. Pero una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Entonces hay que empezar por cosas facilitas, porque si no, bueno, a no ser que tú seas una máquina, tía, y entonces ya me como las palabras que acabo de decir, ¿vale? Porque hay gente que son súper máquinas. O hay gente que no tenía canal, lleva mucho tiempo y se abre un canal y ¡uh! Claro, tiene mucha experiencia. Mira, he mentido como una bellaca. Porque no eran los últimos, los únicos que compré. Compré estos que son de verano. ¿Veis? Sombrilla, eh, gafas de corazón, maletas, flotadores, bikini, playa, verano, summer. Aquí lo puedo bien claro. Summer, ¿veis? Tucanes, bueno. Helado. Animalitos varios haciendo el ridículo con cosas de verano. Como si lo... Bueno, estamos muy mono. Yo es que, a ver Otro abecedario Que me gusta mucho porque es de sandía Y cosas de esas Y es muy bonito, este que es de cactus Es que este tampoco lo tenía eh Y este pues de animales marinos Pues son mucho más normales Que los animalitos Lo que yo no he visto nunca un oso Con un flotador en la mano La verdad, ni una cebra con un flotador Mal asunto Ahí en medio, ni un cocodrilo Entonces esta, bueno no confundamos, el plástico no es bueno ni para el mar ni para la tierra, ¿vale? Entonces yo creo que cada uno tiene su integridad y que tiene su, no sé, y no me gusta ni disfrazar a los bichos ni vestirlos de nada ni nada. Los bichos son como son y hay que respetarlos y hay que respetar su dignidad, exacto. No veo yo nunca un tigre con un... Parece Cherry. Aquí es que había un, un personaje que le llamaban el Cherry, que iba siempre con un radio cassette. Pues parece Cherry. Entonces, pues no me gusta. Bueno. Estos los cogí también en el Lidl. Y qué más cogí. A ver. Creo que cogí, y no me equivoco, porque me gustan mucho las cartulinas del Lidl. Y entonces cogí dos paquetes. Y había otro... Otro paquete que no sé si me las traje. No, estas no son. Los traje dos y solamente de estos colores. Porque te salvan de un apuro. hace un trabajito pequeño. Que no sea de mucho envergadura. Y no son malas. Peor son las del Teddy. Las cosas como son. Entonces, pues cogí esta Que bueno. No, no es que traigan mucho de muchos colores. No es para un proyecto grande. Y a mí me gustan. Más que las del Teddy, por supuesto, mucho más Y me traje dos Bueno Y la uso, ¿eh? Porque mmm, se me había olvidado que la había usado Y voy a buscarla y me encuentro con el sitio Vale Compré estos papeles de los, que, de los que trajeron Había de todo el día que yo fui Porque además fui tempranito y aquí no es que haya mucha puñalada por coger nada, porque no... no hay escrapera pero tampoco, bueno, exagerado. Eh, entonces me cogí estos papeles que también traen cartulina, ¿veis? Y además traen molde o, ¿veis? Para hacer distintos tipos de trabajo. Y son estas. Yo no sé, supongo que ya la habría... Sido. Este no me gusta. Aunque yo lo tengo en brillo y este en mate, pero... Le tomo a manía este papel y no me gusta. Este... Este me encanta. Para mí es muy, muy bonito. Es que tengo ahí la resina. Que se está secando. Que a continuación de haber hecho el vídeo de resina, digo, voy a hacer este. Mira este que bonito. Mira, Maya, si la vida te da limones, a limonada. ¿eh? Qué bonita. Las flores, preciosas. Este, pues se parece bastante a este, pero no es igual. Este me, lo trago más Bambú Recortable ¿Ves? Estos animales sí que me gustan ¿Por qué? Porque son ellos No llevan ni flotadores, ni gafas de sal, ni radiocaset Entonces me gusta Y son a doble cara ¿eh? Que si recortas uno, lo recortas también por detrás Luego entonces, por ejemplo Para hacer un clip O ponerlo en un acetato Pues vale Porque no se queda blanco por detrás tenemos la misma figura, aunque lo peguen en un acetato. Aquí tenemos otros animales que también es muy chulos. Plantas crasas, muy bonitas. fruta todo esto para recortar. ¿eh? Aquí tenemos loros, tucanes, papagayos. Bueno, aquí tenemos más aves. plátano este no me gusta mucho. Y a partir de aquí son... Eh, estas no vienen por detrás, vienen blancas ¿veis? Entonces está, por ejemplo, para hacer tarjetería, ¿vale? Y son cartulinas, o la pega en, un, o no, en otra cartulina, ¿vale? O hace chisboas también, y los chisboas los pega en otra cartulina, ¿vale? El regramaje es buenísimo, la verdad, porque mmm, lo vi, y 250 gramos, y yo creo que está bastante bien. De verdad, ¿eh? a mí me ha gustado. Después cogí esta, que bueno, tampoco los tenía, tengo muchos. Eh, son 20 hojas de ina 4 y traen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 hojas, porque trae dos de caja. Mira, es muy bonito, llevan glitter, glitter holográfico, no sé si ahí se va a ver, pero los globos llevan glitter, ¿vale? Los dos. Tanto este como la segunda página. Este, ¡ah! Son a doble cara. Dato importante. Este, que bueno, también está muy chulo. Me gusta el color. Este de los flamenquitos, también muy chulo. Este, también me gusta. Lleva glitter, todos llevan glitter holográfico. Mira, este, el de corazones... Este es muy versátil. Porque lo mismo vale para San Valentín. Para verano. Para Pascua. A mí me gusta. Heladito. Y polo. O mantecadito y polo. Este que es de cupcake. Este que es de corazones y corona. mira, este es para un cumpleaños. Y bueno, y circulito. También está muy bien. Y este que trae las tarjetas. Que están muy chulas y traen por delante Y por detrás y también tienen glitter Pues estas pues está muy majas también Y también me gustaron Y por último enseñaron Que allí de De Lidl también me traje esta Que es de primavera y pascua Trae también Igual yo creo que son 12 hojas Y 165 gramos En A4 ¿Vale? Y también trae, tiene Purpurina, mirad este me gustó. ¿Ves? De Pascua tiene relieve al tener el foil. Esto tiene foil, esto, esto. Tiene foil. ¿Ves? Y por detrás es así. Este es de liebres que me parecen chulísimas. Bueno, aquí hay de todo. Ramaje, diente de león, liebre. Este... Ay, mira este por detrás. Este no... por detrás no trae englite, pero este es precioso. También, muy bonito. Este es muy feo. Porque el pollo es horri horrible, da miedo. Y por detrás es un básico. Probablemente use el básico porque los pollos no me gustan. Este es de círculo, que lleva glitter. Y por detrás me gusta más. Que es esto? Aunque no tenga glitter. Estas son mariquitas o bichitos de luz. Y por detrás, mira corazones. Estas llevan glitter, las del... Reverso no llevan glitter. Mira, este me gusta mucho de zanahoria. Mm, traen un poquito de glitter. Poca cosa, no se ve mucho. Y por detrás, así que también me gusta. Estos son huevos de Pascua. Este con cara. Mm, no me gusta. Y por detrás un básico. Así, ah, de rayita. Este que trae parece una granja. ¿Veis? Con el sol. El esto. El cisne. O el pap, es un cine. Bueno, no está mal. Y por detrás, así: este lleva gallina, huevo, pajarito. Este está mejor. Y por detrás, el mantelito de cuadro, pero en amarillo, naranja y blanco. Estas que son las vallas, miran con el perro asomando la cabeza por las vallas. Aquí en la esquina con girasoles, pues parece margarita No sé. No está feo, está bonito, ¿eh? Y por detrás, así. Ah, esta con la flor de lavanda o azucena. Y por detrás, mariposas. Y esta última, que son tarjetas y círculo ¿veis? Que también está muy chulo. Y por detrás, florecitas. Bueno, de esto tengo que decir que hay más que me gusta el anverso que la parte que tiene purpurina. Por ejemplo, no pues, sé, yo los huevos con con cara no, no me gusta. este pondría, y después el pollo ese tan feo, hemos visto esto, cosa más fea, y por detrás este pues usaría este, porque ese no me gusta, cuestión de gusto, bueno, pues eso es lo que compré en líder bueno, la verdad es que también compré, que había, creo que era de otra semana ¿eh? el cepillo, que había dos clases de cepillos faciales para la limpieza facial, había uno que era hidratante y otro que era para el acné y yo compré el hidratante pues yo tengo la piel seca y cuando llegué a casa no funcionaba así que fui y lo devolví, no valía muy caro ¿eh? y lo cogí y lo devolví fui otro día y lo descambié bueno, paso al chinito de, la, de abajo de mi casa mira, J.I.E. encontré estas pinzitas con los barquitos ya le dije al chino que las pinzas yo no las uso, que yo nada más que las maderitas y entonces le dije, no traigas pinzas porque pinzas de estas, mira, podemos encontrar hasta sueltas, si te hace mucha falta, lo coges lo pegas tú a las a la pinzas y ya está, pero muchas veces no es tan fácil levantar una madera de la pinza, porque a mí me ha pasado que se me ha roto Incluso dándole calor, entonces mmm, me dijo, ah, pues no traigo pinzas, digo, no, tú traes la madera y las pinzas las compramos aparte, ah, vale, vale Y bueno, le cogí estos barquitos que me parecen muy monos y le cogí esta ancla que trae tres, ya veis, tampoco es que, si, seguramente si hubiesen sido solo madera, por lo menos seis hubieran entrado en el, en el paquete, ¿eh? Bueno, pues le he cogido estas dos de J y el. valían a 1.25. Pues yo creo que lo encarece la pinza. 1.25, que ya, es, pero me daba puro, porque digo yo que le he dicho. Mira, estos valen 85 céntimos. Y son estas perlas que son nacaradas y hacen como. Bueno, aquí son ombriguitos de más. No sé cómo lo llamaréis ahí, pero es perlado. Pero a mí se me infunden los ombriguitos de más. ¿Vale? Que son como... Es que no sé cómo decirlo, es ¿eh? un bicho que hay debajo del agua Por supuesto, mira que eres tonta Mercedes Bueno, son unos bichos que se encuentran aquí Cuando podíamos cruzar Marruecos, íbamos a una playa y ahí había un briguito de mar Y yo lo he visto también en Cádiz Los, los artesanos hacen muchas cosas con, con eso Y es que se me infunden, son totales Pero el color no, ¿eh? El color es distinto, esto nacarado, no tiene nada que ver. Mira, encontré estas vieiras que me parecen muy chulas. Pues son muy bonitas. Son nacaradas también, pero son, veis, la había también en blanca, pero yo me las traje así, blanco roto, que más bien veis. 85 céntimos. Y me traje otro paquetillo. ¿Qué más? Eh, mira, me traje estas que son hojitas, pero no sé si las vaya a ver. Y estas las voy a abrir. Porque es que son como transparentosas, son translúcidas, ¿veis? Mira. Y son muy bonitas, flores no había, pero ya le he dicho que traiga, y le he dicho que traiga las ventanas. ¿Qué más le dije que tra... Las bolitas rellenas esas de cristal había bastante, pero no me compré porque yo tengo y de momento digo yo... Prefiero llevarme otras cosas que no tenga que las bolitas de cristal que había de varias formas y maneras. Eh, esto, ¿qué más? Eh, mira, encontré los corazones, esto que esto no lo había encontrado. Y traen 2, 4, 5. De J.I.E. Llevan mmm, cosido. Bueno, esto ya lo habéis visto como arandelita. 75 céntimos. Compré. Corona rellena de arandela. Mira qué mona la arandela. Esta arandela la encontró Scratchy Eva, la encontró en un bazar. Y le dije, la próxima vez que me manda un inter, yo te las pago, pero mándame un par de paquetillos. Y además eran un poquito más grandes, no tan chicas. Bueno, pues yo me traje un paquetito de estas coronas. Encontré las vieiras también con purpurina. Veis, traen cinco, al igual que los corazones. Pero los corazones traen como lentejuelas y este no, esto lo que trae es purpurina. Y me costaron 75 céntimos. ¿Qué más? Eh, a ver, encontré esta estrella. Traen 5 y traen purpurina. Son muy chulas estas estrellas, ¿eh? Mira por detrás. Son muy chulas, ¿eh? Me costaron 75 céntimos también. Y me gustaron un montón. Y dije yo me llevo un paquete, vale, ya, yo de lo, que, de lo que no tenía, ¿qué más? Mirad de esto que os le he visto a vosotros hasta la saciedad y más allá, pero yo no lo había visto, no vamos, no lo no había cogido y cogí dos paquetes y estoy buscando el otro pero no lo encuentro, pero bueno ahora aparecerá, digo yo, bueno mira cogí estas que son las nubecitas que llevan la corona ¿Veis? Esta yo no la había visto y la he traído y cogí. Creo que he cogido. Pero bueno, igual, 75 céntimos más. A ver, porque es que le cogí varias cosas. Mira estas bolas que llevan un círculo transparente en medio, pues yo tampoco tenía. Os la he visto a vosotros también, a muchísimas scraperas, os la he visto... Y yo no, no las pillé, yo pillé que en vez del círculo llevaba una estrellita. Así que las vi que la había traído y dije, bueno, pues me llevo un paquete. Y ya las tengo. ¿Qué más? Mira, pillé estas cuentas que son alargadas, parecen supositorios. Bueno, imaginación al poder. Bueno, pues esta estrellita eh, que las trae variadas. Entonces yo estuve buscando pues la que más rosa trajera porque yo lo que más utilizo es el rosa y el celestito que está entre celeste o verde agua así, trae dos lilillas y una, dos, tres cuatro con un poco gris, que después también me van a venir bien ¿qué más pillé? mira, estas cuentas de corazón también son también había en blanco y en este color ¿veis? que es como blanco roto y cogí esta costaron 85 céntimos. Cogí, que creo Yo de esto tengo, pero me gustó mucho Y nada más que cogí un paquete Estos que son lacitos facetados De cristal, cogí un paquetillo Y trae Son botones, el ciento y la madre ¿Veis que son botones? Mira, se coge por aquí ¿Veis? Y son muy monos, y entonces pues os pues cogí una bolsilla Porque digo, bueno Pues Por si me quedo sin ellos y él también Y a ver entonces, pues cogí un paquetillo de estos me parecieron, me parecen, muy bonitos. ¿Qué más? Bueno, pues de la misma marca de J.I.E., de &E. mira, cogí esta estrellita que la había más grande, ¿eh? pero yo cogí las más chiquititas. Por cierto, que también el chino me dijo que hay mucho, mucho, mucho tamaño, mucho, y le dije, mira, no te líes, pequeño, mediano y grande. Un ejemplo. Y ya está, ah, vale, vale, vale, y digo, sí, sí. Pequeña, mediana y grande. Pequeña, mediana y grande. Se acabó. En cuenta y en todo, vale, vale, vale. Digo bueno, a ver si es verdad y me hace caso, ¿veis? Y cogí esta estrellitas que estas si os fijáis yo creo que pues son del mismo color que este, ¿veis? Y, y son las chiquititas, no, no son las grandes. ¿Qué más? A ver, Mirad, cadenita. Ah, esta tampoco lo había pillado yo en La Penny. Lo que pasa es que solamente ha traído blanca Pero bueno, menos da una piedra eh, Y el blanco no va con todo Pues listo Y cogí un paquetillo De blanca, pero es que era más que tenía blanca eh, Bueno, pero yo las cogí ¡Ay! Ustedes, ha traído unos imanes La madre que parió el chino que imanes Si eso es para pegarme, vamos, tú te lo pones en la pared Y te queda pegado en la nevera Como si fuera un imán de nevera Madre de mi vida Digo, no hombre, esto no Entonces, ¿qué quiere que traiga? Digo, mira, tiene que traer unos chiquititos Se llaman de neodinio Son chiquititos, redondos Y entonces va y me saca De la caja donde el dinero Que tiene un imán Pero el de él era rectangular Digo, esto, pero en redondo y chiquitito Pero eso es muy grande Digo, eso no, no, no, no nos vale Ah, vale, vale, vale Digo, bueno, a ver si es verdad que vale Y la próxima vez me encuentro uno imanes como Dios manda. Y no eso, que eso es para pegar personas. De verdad, ¿eh? Eso te pegan a ti a una reja. Vamos, y ni el pegamento. No te despega a nadie. mira compré estas que estas no las he visto. No se las he visto a nadie. Que a mí me recuerda a las argollas que tienen los chupetes. Están taladradas por aquí. Traen cuatro. Y parece cristal, cristal. Traen cuatro. Y por supuesto, los colores según el paquete son de plástico, ¿eh? no son cristal pero es tan que es tan transparente quiero decir tan limpio que mira trae uno, este trae este uno azul otro como un tres azulón y lila este rosita y este verde ¿veis? esto es plástico y aquí lleva el taladro a ver, os lo voy a enseñar Mirad, ¿veis? De ahí se pilla. Y me pareció mono. Y entonces esto no lo había visto. Que a lo mejor estáis harta de verlo vosotras. Pero yo cuando fui a la península no lo encontré. Y no lo he visto a ninguna de vosotras tampoco. Porque a lo mejor no he visto vuestro... Ese vídeo. Entonces, pues... Bueno, que a mí me gustaron. Y las cogí. La verdad es que sí. Que también no estaban vistas. Y dije, pues las voy a coger. Más cosas. Mirad. Cogí esto que no es de J E, eh, pero me gustaron, me recordaron entre comillas, porque las del Teddy me parece que. Bueno, son de otra manera. ¿Veis? Y esta arandelita me gustaron. Tenía más grande y más. Más grande no sé, pero más chica seguro que sí. ¿Veis? Y es de la marca. Pues yo sé. App Stores. Hazlo tú mismo. Artículo para manualidades. ¿Sí? App Up, Store. Pues bueno, este. Y lo cogí, porque tampoco lo había visto nunca. y las cogí estas cuentas que de esta también tenía. Tengo que decir que tenía en beige, en blanca, más grande. No, más grande no. Más chica. Yo me traje la grande y en blanca. Porque quería traerme un popurri. Y digo, si me llevo de cada una a una. Y ahora voy a ir a uno almacenes. digo, pues, prefiero llevarme una y ya está. Entonces le cogí esta. Que me gustaron. Que esta es la que nos venden los chinos. Ya con una cabecilla puesta y el, y el redondelito para colgarla. Bueno, pues yo cogí esta. ¿Y que has cogido? Que no es de J.I.E. Eh. Pero mira, es que yo no encuentro aquí conejos. Os lo juro, ¿eh? Y entonces, como a la maña le gustan tanto los conejos, pues vi estos, que son eh, pinchitos para pinchar, la tortilla de patata, lo que queráis. Y entonces dije, bueno, pues a ver, si le puedo sacar el pincho. Y mira, si no le puedo sacar el pincho, pues se los mando así. ¿Veis? es son conejitos. Pero solamente vienen por una cara, ¿eh? Por detrás no. Y traen bastante. En bambú. Y el Y en madera, ¿eh? Y entonces cogí esto. Y esto no es de Jota. Y esto lo compré donde la, donde la fiesta. Pero si es que estos es son pinchos para pinchar los entremeses. Pues le cogí esto. Bueno, cogí que encontré. Hojas de, de mosquera. Traen. Son, miden 4 centímetros. Y traen 15 piezas. Muy bien. Y veis, lleva aquí el agujerito para colgar. Qué contenta también me puse. Le dije a favor de traer las más grandes. Pero esta no te las lleves. Quiero decir que traigan más. Esta me costaron un euro. Ah, también han traído las cajas de surtidas de madera, ¿eh? De varios, varias, ¿cómo se dice? De... Mmm, a ver, que no todo es de verano Surtida Esto, que también lo encontré allí En San Valentín No encontré nada Y ahora, pues han traído el corazón Con la palabra Love Que trae Que miden 5 centímetros Y no sé la de piezas que trae Porque no lo pone 5 centímetros, pero no sé lo que trae a ver, ¿os podemos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Y ponelo. Y me traje uno. Y después suscríbete. Que me recordaron... Bueno, perdón. Primero compré esto. Que son también cuentas de JIE. Y estas tampoco las encontré yo la otra vez. Y ahora las he encontrado aquí. ¡Dale, dale, dale! Y me las traje. Son planitas. Llevan su agujerito bastante apañado mira qué grande igual surtido es ¿eh? es plástico y son surtidos vale en este caso mira más que trae una verde dos corales tres rosas dos min y dos amarillas bueno está bien yo no las tenía y entonces pues cogí un paquetillo no cogí más pues lo mismo ¿Qué más? Mirad, encontré estas cuentas, son de madera, traen cuatro piezas, son de 20 milímetros y me recordaron mucho a las de silicona, solo que no es silicona, esto es madera. Igual que esta, cogí estas que son medianitas. Hombre, es verdad que el color... Esta parece Esto es rosa en empolvado y esto parece un poquito más rosa. Pero bueno, no se matan entre ellas. No sé, ya le he dicho al chino que a favor de que me traiga... El mismo color, pero pequeña, mediana y grande. Y me ha dicho que sí. ¿Veis? Y después me encontré estas mismas, pero en color celeste, que también le cogí un paquetillo. Y de estas no había más chicas. ¿Vale? Y entonces le cogí un paquetillo. Estas dos tienen 20 milímetros y estas tienen 16 milímetros. Pero es que el tono cambia. ¿Veis? No es el mismo rosa. Pero bueno, pues ya se va... Acoplando con otra y tal Manita arriba Yo espero que no hayáis aburrido Yo sé que vosotros esto lo tenéis En la esquina Pero hija, aquí Aquí no Aquí no hay quien viva, aquí no Y entonces pues Pues nada, pues compré un Hombre, para que si no me diga si sí, voy a traer Y tú también no me compras nada, pues por lo menos me compré algo Y nada, mmm, de verdad que, es que esto para, no, para nosotros es mmm, Un triunfo Haber logrado que, que este hombre pues, no hubiera traído algo de escala para nosotras De verdad que, vamos Acabo de meter la resina que goté, así que lo voy a sacar Porque estoy llenando la resina, y me estoy llenando las manos Y entonces pues, se ha Y entonces pues, es verdad, que para nosotros Es todo un logro, de verdad, os lo digo, no hacéis una idea Ya bueno, ya más o menos hacéis la idea de que estamos en el culo del mundo Porque últimamente somos noticias día sí, día también Pero en fin, yo gracias por todas las que me habéis preguntado Aquí estamos bien, estamos tranquilos No ha habido de momento ningún problema, gordo Aunque supongo que bajo cuerda mmm, habrá mmm, mogollos mil Pero bueno, gracias a Dios, pues, estamos sanos y, y estamos bien Nada, no hago más ruido besos para todas, muchas gracias de verdad, cuidaros y nos vemos si Dios quiere muy prontito, besos cuidaros, chao